siempre pensamos, y en muchos países pasa lo mismo, que con la expedición de nuevas normas, con eh, las reformas institucionales, con las reformas políticas, las cosas automáticamente van a cambiar. Eh, y eso no es así. Es, es necesario. Yo no digo que las, que las normas no sean necesarias, claro que son necesarias, pero es un primer paso de un largo eslabón de medidas que hay que adoptar y de, y de políticas que hay que adoptar. Entonces, una vez que uno tiene el marco normativo, que en el caso colombiano es bastante bueno, tenemos un estatuto de anticorrupción, tenemos una nueva ley de acceso a la información pública, que todavía no está vigente porque estamos esperando el fallo de la Corte, pero es importante, la ley antitrámites, se creó Colombia Compra Eficiente como una nueva entidad para, para hacer más transparencia todo el tema de contratación pública, en fin. Pero entonces, muchas de estas normas no han sido reglamentadas, la implementación ha sido lenta, no hay quien vigile que las normas realmente se estén cumpliendo. Y lo más grave, a mi modo de ver, es que nosotros notamos en muchos frentes, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, una gran descoordinación entre diferentes entidades del Estado. Este índice al que nos estamos refiriendo eh, tiene que ver con percepción de corrupción en el Estado, no solo en el gobierno. Y eso es muy importante, la gente está percibiendo que los órganos de control, los órganos de justicia... Eh, tienen problemas de corrupción, pero además no están cumpliendo su función, no están cumpliendo la misión que la Constitución les ha encomendado. Entonces, un aparato de justicia, no solamente con hechos de corrupción muy preocupantes, sino además un aparato de justicia lento, ineficiente, que no sanciona con la, ni con la suficiente celeridad, ni con la suficiente firmeza a los corruptos. Y, por ejemplo, aún... Si muchos de los perpetradores de los hechos de corrupción que todo el mundo conoce, el caso de los NUL en Bogotá, el caso de Interbolsa, el caso de la DIAN, etcétera si bien hay algunas personas que, que están detenidas, todo parece indicar que van a pagar unas penas muy cortas, pero además en Colombia tenemos que empezar a presionar desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación para que haya también un resarcimiento social y un resarcimiento económico. ¿Qué pasó con los miles de millones de millones de millones de pesos que se perdieron en Bogotá? ¿La ciudad los va a volver a ver? ¿Va, ¿Esa plata va a, a retornar al bien común, al bien público que nos pertenece a todos. Posiblemente no. La pérdida de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos es muy grave para o para la gobernabilidad, es muy grave para una democracia. Entonces, eh, las normas son importantes, pero son simplemente un eslabón de una larga cadena de acciones que desde todos los sectores debemos comenzar a implementar.